La oficina judicial de servicios de atención permanente de esta ciudad de San Francisco de Macorís impuso este jueves prisión preventiva contra ex agente de tratamiento penitenciario David de Jesús Díaz, acusado de amenazar a la fiscal Sandra Sierra. Difo. Se da la medida de coerción y le fue impuesta al imputado a la prisión preventiva. ¿De cuánto la prisión? Era? Tres meses. ¿Dónde la prisión? El, el CCR de La Vega. Sí, para proteger su integridad. ¿De qué estaba acusando el gobierno, ¿sí? De haber hecho amenaza en contra de la magistrada. ¿Cuál no es, no es magistrada? Magistrada Sandra Sierra. A su llegada al ser cuestionado sobre los hechos que le imputan, manifestó. Yo No he amenazado a nadie. Él dice que sí? No se ha comprobado todavía. ¿Y qué tiene que decir el Nada, que se está trabajando con respecto al asunto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.